Ya empezamos, pero... Ya empezamos, ya, ya son las 11 y como todos los sábados estamos aquí eh, teniendo esta parte de la sesión del Observatorio Ciudadano abierta a los internautas que nos hacen favor de, de seguir. Y, y hoy, hoy el tema va a ser debate sobre los debates. Y entonces, para iniciar este asunto, le doy la palabra a mi querido amigo Javier Esparza Contreras. Por favor, este, Javier, si eres tan amable en ilustrarnos y darnos tu visión de este debate que hubo por el Canal 8 el pasado día. Gracias. Sí, eh, sí eh, efectivamente, eh, muy buenos días. Eh, me voy a... Eh, compartir eh, una lámina con el objeto de que veamos eh, lo que sucedió el día 11 eh, de este mes en cuanto a la cuestión eh, del debate. Sí. Aquí. anda fallando datos sí anda fallando su eh, hay una serie de preguntas que no fueron eh, contestadas por los candidatos dado que el formato específico para el debate fue la reactivación económica la seguridad y la gobernanza quedando sí. pendientes eh, una serie de temas que más adelante eh, señalaré sí como... En cuanto a la parte eh, de, de la participación de PRI-PRD, reactivación económica, eh, él habla de que estamos en una crisis económica, que hay pérdida de empleos, que es necesario conocer el, el presupuesto para poder reactivar la economía, ataques sistemáticos al PAN, eh, calificándolo de eh, poco serio, irresponsable, eh, poco... Eh, activista en el diálogo e inclusión y también eh, habla que es necesario fortalecer la salud, eh, disminuir eh, los impuestos y las multas tan altas que se tienen, eh, apoyo fundamental a los desprotegidos e inclusive eh, señala que la unidad de inteligencia financiera eh, deberá de investigar eh, financieramente las actividades del eh, presidente que está en reelección. Eh, trabajar también con calidad y no señala que la ciudadanía quiere que se apoye de una manera sistemática a la gente. Está teniendo problemas con internet, nuestro querido amigo Javier Esparza no. Contreras. No, está... no se alcanza a visualizar. No, no, Ahí y está, veis, tu, y tu imagen consta. está congelada también. Ah, perfecto. Bueno, pues básicamente, eh, sí. no sé si me escuchan, eh, sí. eh, Cerrillo planteó un ataque sistemático a las opiniones y planteamientos que hacía de manera directa este, eh, Navarro, y pues él eh, eh, fundamenta su esquema en este, toda la experiencia que tiene de haber sido ya presidente municipal e interino, y que pues cuenta con toda la experiencia, este, digamos, sistematizada, ¿no? Muy bien. Aquí eh, ya voy a, a compartir el documento, nada más un poquito de paciencia porque creo que por estas lluvias la parte de internet se ha venido, este, digamos, afectando un poco, ¿no? Sí. Ok. Pasando al caso de Morena, eh, eh, Morena eh, señala en el debate que la paralización de la actividad económica y turística e inclusive la minería eh, ha sido un serio problema y que es necesario la reactivación eh, de pueblos mineros y buscar mecanismos para bajar recursos, ¿no? Para reactivar la actividad económica es necesario la construcción y la obra pública municipal que genera empleos. También en el caso de los constructores, ampliar al máximo nuevos proveedores para diversificar la actividad económica. La potencialidad en comunidades de los pueblos mineros también lo señala como importante. Y eh, los diversos programas eh, de PortaCell. Eh, dado que fueron, hubo una discusión entre los, eh, eh, digamos, las personas que manejan la seguridad pública como Cristian Ortiz y eh, los dos candidatos, el, de, el del PRI, PRD y el de PAN, eh, pues de alguna manera eh, eh, aportaron... Elementos de que el portacel estaba ya destituido y la gente de Morena señalaba que no, que era vigente en sus investigaciones, ¿no? Sí. Este, creo que ya se va a compartir en cualquier momento, pero sigo con la crónica. En cuanto al, al Partido Verde, eh, él señala que la ciudadanía ya está saturada de promesas no cumplidas. Eh, se canalizó a atacar a partidos Se fue. Se cayó al socavón de marfil, yo creo, su internet. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué opinas, Ángel, de lo que estamos comentando acerca de ese debate promovido por el Canal 8 de Televisión de Guanajuato? Bueno, lo que está comentando Javier es, es, es, es muy puntual, ¿eh? O sea, es sí. es muy, muy, muy puntual. Está mencionando pues ahora sí que candidato por candidato, ojalá y regrese pronto, este, su trabajo ahí está bien interesante, porque está sí. hablando de, de, elementos muy puntuales de lo que estaban haciendo, y sí, eh, creo que aquí lo que, lo que no nos deja así como que muy conformes a los ciudadanos es que haya agresiones de uno, de una persona a otra persona, no hablemos de partido, ¿no? Porque aquí sí, porque persona, como que, que no, el, el debate no esperaríamos que un debate... Por, por, por la candidatura a la presidencia municipal, sea, eh, consiste en denigrar a todos los demás con los que compites, sino sí, más sí. bien cuál es tu propuesta o la de tu partido claro. para el municipio, ¿no? Así es, y bueno, y suponiendo que conocen al municipio, ¿no? Y que están haciendo propuestas de acuerdo a, a, a políticas públicas. Síguele, síguele, Javier, ya apareció. ¿Está apagado tu micrófono, Javier? De compartir, a ver si lo puedo hacer ya, para hacerlo más didáctico para toda la gente y más ejemplificativo. Ok, aquí habíamos dicho, ya que se proyecta, me voy a regresar un poco a lo que señalaba, de que el debate pues, prácticamente es reactivación económica, seguridad y gobernanza. Ya hicimos los planteamientos que señaló directamente eh, el PRI en contra, obviamente, del parque de golf. Eh, eh, una controversia en cuanto al endeudamiento público. Él señala que no tuvo endeudamiento público respecto a las mujeres, etcétera no La parte de Morena, me faltó comentar, eh, que fue eh, yo creo que el único partido que hizo mucho énfasis en la cuestión de los problemas de basura, y un aumento de hasta 400% de los valores catastrales, y, eh, y se sintió un poco discriminada porque se le atacó por ser de otro municipio, lo cual, pues bueno, de alguna manera, entre más gente talentosa llega al municipio de Guanajuato, va a haber un crecimiento mucho mayor, ¿no? Eh, la parte del verde, eh, por último, señala eh, que por qué Navarro no hizo lo que está prometiendo cuando fue eh, presidente, y la misma pregunta pues, es para él, ¿por qué no hizo lo que está proponiendo cuando fue eh, eh, funcionario público en los tres niveles del gobierno? Señala cambiar y renovarse. En cuanto a redes, redes sociales eh, progresistas, de eh, señala la propuesta de sistematizar, eh, generar sistemas de control en varios aspectos para que se genere mayor operatividad. También señala que el, sur, el turismo... Eh, debe estar vinculado a la parte de desarrollo humano, a la parte de valores culturales y tradicionales, y debe ser promovida en todo el Estado, ¿no? Y eh, también señala que es necesario un informe semanal del mejoramiento de la capital del Estado. Eh, ella se califica como especialista en ordenamiento territorial, experiencia como empresaria y académica, y es necesario, dice, reactivación eh, del tejido social. Eh, señala que no hay necesidad de más policías, como lo señalan tres o cuatro candidatos, y no se toca ni se aborda el tema rural ni la parte ambiental. Ella señala como principio básico que la honorabilidad, es decir, el actuar, es en función a las propuestas que uno efectúa. En el caso de Raúl eh, eh, Pavón, también que se señala como originario de barrio, tuvo una controversia precisamente con el del Verde, eh, y eh, tuvieron una discusión ¿no? él habla de aviadores en la presidencia eh, por qué hacer nuevos parques eh, ecológicos habla de que hay mucho desempleo el verde no ha dejado huella eh, es necesario luchar eh, categóricamente por el pueblo, eh, policías capacitados en derechos humanos y la inseguridad y homicidios se ha desatado ¿no? en el caso de Cristian Ortiz de Movimiento Ciudadano eh, ha visitado a comerciantes fijos y semifijos y eh, es necesario con donación en cuanto a los impuestos tanto del, del alumbrado como el incremento significativo del predial en 500 por ciento esto con el objeto de incrementar los ingresos eh, tributarios y tener mayor disponibilidad en la tesorería municipal ¿no? Eh, la seguridad pública y sin salud nos, no nos llevará a ningún lado, ¿No? Él señala que es necesario la homologación salarial entre los policías y no podemos eh, permitir que la ineptitud de la clase dominante siga gobernando y no ha cumplido eh, sus promesas, ¿No? Exhorta a racionalización y emitir su voto, ¿No? En el caso del PAN, eh, señala una serie de planteamientos, eh, él dice que ha estado solucionando la parte de la pandemia eh, que es necesario un incremento de la obra pública en el sur de la ciudad para reactivar la actividad económica, un incremento de empleos por obra y construcción, la entrega de calentadores so, so, solares, apoyo a la economía guanajuatense, señala que hay una crisis de seguridad, que el equipo de seguridad de 310 elementos que actualmente tiene la policía se debe de ir a 100 más. Eh, también eh, la generación de una red de comités vecinales, y estimular la inteligencia policíaca, eh, generar la policía de género, la policía rural en las 103 eh, comunidades, ¿no? Más tecnología propone un sistema guardián, eh, luminarias y gasto público para todo el municipio y servicios automatizados de trámite en línea y un gobierno abierto. Nueva Alianza eh, no señala eh, llevar redes a las comunidades eh, la educación está impactada y también lo están viviendo alumnos y también familias, ¿no? Necesario cuidar el medio ambiente, eh, pérdida de vegetación, hay mucha devastación, tomar en cuenta las opiniones de los sectores, apoyar a las ladrilleras en materia económica que están ahorita sufriendo un problema severo, creación de un consejo ciudadano, eh, gobierno transparente, etcétera. Y por último, el PT nos habla de más cámaras de vigilancia, policía eh, municipal eh, se debe de evaluar nutricionalmente y físicamente y psicológicamente para saber si pueden alcanzar o no al fugitivo y señala una anécdota que le robaron su casa de campaña y le robaron su PC donde tenía acceso a múltiples situaciones de carácter individual y es necesario que hay una serie de miedos entre los eh, eh, comunidades por eso han elegido vigilantes en las comunidades eh, miedo a acceder a los cajeros automáticos y robos a domicilios digamos que de alguna manera muy general eh, se abordaron eh, la reactivación económica seguridad y gobernanza no se dio respuesta a las prioridades y diagnóstico actual y qué se basa en los próximos tres años a aspectos a incorporar en el programa de gobierno cómo garantizar las propuestas de campaña Opiniones sobre el compro de votos, opiniones sobre medio ambiente en el municipio, soluciones al problema de seguridad, recuperación post-COVID-19 y solucionar el tema del turismo y por último, el problema del agua. Aquí hablamos del PRI, del, eh, con su alianza con el PRD, de Morena, de Verde, de Redes Sociales Progresistas, de Cristian Ortiz, del PAN y Nueva Alianza y terminamos en el PT pues digamos que fue una panorámica digamos muy general de síntesis sin un, sin ningún análisis todavía de los principales acontecimientos y declaraciones efectuadas por cada uno de los candidatos el día 11 de este mes en espera del siguiente debate en el canal 4 estatal que será el día 17 pues yo pongo esta lluvia de ideas hacia ustedes con el objeto de enriquecer este planteamiento Muchas gracias Javier, este, gracias, ¿alguien eh... quiere tomar la palabra? ¿Ya llegó Carlos Arce? Sí, ya está. Buenos días doctor Muy buenos días doctor No Esparza Muy buenos días al Ángel mi coordinador Pues yo me encantó tu relatoría o tu síntesis de presentación ¿Era debate o era una propuesta de mentiras? ¿Qué era al Parza? Porque yo nunca entendí qué era. Bueno, fueron este eh, un digamos una organización muy inducida a eh, buscar el lucimiento de carácter individual y se ve que el organizador de este evento eh, integrante de medios de comunicación televisión local ah. 8, eh, de alguna manera estuvo incidiendo en apoyar eh, de manera directa a aquellos que tienen contratación eh, de servicios de comunicación social, como sería el caso de Navarro, como sería eh, también el caso de Pavón y varios que se les está dando un poco más de cobertura, ¿no? Obviamente, eh, pues, como la teoría del Feed Best o lo perfecto. Eh, no existe, simplemente lanzaron lluvia de ideas, pero no hay una sistematización organizada de qué podemos esperar de todos y cada uno de ellos. La pregunta que te dice Francisco Javier Esparza es, primero, yo no veo que sea un debate, además una propuesta de, de, de cosas insulsas para los guanajuatenses, y tercero, lo que acabas de mencionar con mucha curiosidad, es que violentó el señor, el señor, ¿cómo se llama? El pastelero tiene un nombre, lo lentó al INE al proponer que votaran por el PAN, ahí salió un subrayado, entonces hubo violaciones a la ley electoral muy delicadas, y hay que resaltar eso por una parte. La otra, yo creo que en el debate se notaron muchas, muchas faltas de capacidades sobre lo que le acontece a la ciudad de Guanajuato. Primero, yo veo y pregunto, ¿Dónde va a sacar Navarro las 24 propuestas? El dinero. No sé que Diego ya se lo había firmado el cheque. Si gana. El segundo es la campaña de nuestro amigo de PRI. pues se ve muy pobre. Toca callejones, etcétera, etcétera. El del verde ni pinta. No lo he visto en ningún lugar. No salí en, en redes. Eso es lo que he visto yo. El tema de, de Morena. Pues por un lado, Ana, la que ha sido verdaderamente campaña es Paloma Robles, y la otra candidata no la veo tampoco en casi ningún lugar, y, y la arquitecta que está por el RCP, es una mujer que conoce el tema, pero deja mucho que desear su campaña como candidata, aclaro, campaña como candidata, estamos hablando de campañas y de debate, y los otros, la verdad, se me pierden, Finalmente lo que digo yo es que yo creo que la ciudadanía de Guanajuato está, pues más que nada, ni confundida ni consternada. simplemente trae muchos enojos, hemos visto videos, reclamos, ah, en donde le reclaman a Navarro que abuse de los taxis y que cuelgue a Romero Hicks, está abusando de la figura de Romero Hicks, que es un hombre decente, el que yo le tengo en consideración, hombre, hombre decente, hombre honrado, y Navarro está colgando de él, y nosotros... Simplemente veo una enorme pobreza de campañas. Ese es mi punto de vista muy personal. Hasta ahí termino, Memo. Memo, Carlos, no tienes el micrófono. Carlos quiere hablar. Tu, tu micrófono, Carlos, por favor. Calla. Ah, ya. Ya. Listo. Gracias. Eh, pues muy, creo que muy acuciosa la presentación siempre de, de Javier. Eh, me gustó mucho. Eh, hizo un, un resumen más o menos de las propuestas de todos después de dos horas y pico de, de debate, entre comillas, eh, porque tiene razón también el PIRI. O sea, realmente no fue un debate, fue una presentación de propuestas y algunos reclamos de algún de, de, de unos que otros eh, candidatos a la alcaldía. Primer punto. Hay que decirles que estos señores son miembros de una junta que gobierna o que gobernará y que gobierna Guanajuato, que se llama Ayuntamiento, de tal manera que nada más son quienes presiden esa, esa junta en principio, eh, porque otra vez tenemos ahí sembrada la distorsión de que estamos nombrando algo equivalente al presidente de la República en lo federal o al gobernador del Estado en lo estatal. Y que para lo municipal, pues es el alcalde. Y no es cierto, porque el artículo 115 constitucional, lo sabemos, eh, especifica que los municipios se gobernarán por una junta que se llama ayuntamiento. Y quien preside esa junta y tiene una serie de funciones muy importantes es el alcalde. Pero el alcalde no decide. Por eso el grito desesperado de Alejandro Navarro que dice... Eh, quiero ser alcalde, pero eh, necesito más de siete votos, ¿eh? porque si no, no puedo hacer nada. O sea, se refiere a no puede hacer su voluntad. Eh, Esa es una tergiversación del asunto, porque los asuntos a nivel local se definen en una junta que se llama ayuntamiento. Entonces, esta sería el primera, la primera cuestión. Y esto en los debates nunca se le deja claro a la ciudadanía. Esto es muy importante porque todos los ciudadanos de veras creen que el presidente municipal es como el gobernador. Pues no, no es así. Eh, tiene que estar sujeto a los contrapesos y balances que debería de haber en el ayuntamiento. Y sería una discusión racional eh, sobre propuestas, sobre temas diversos, etcétera. Ese es un buen ayuntamiento que realmente discute, discute la situación, que haya una oposición, hay una oposición desde los partidos políticos que le dicen, a ver, ¿por qué quieres hacer esto? Danos los números, danos los planes, los programas, etc. De eso se, trata, se trataría. No es así. Lo que quieren son votos de incondicionalidad para hacer lo que les venga en gana. Desde aquí está el problema presentado. Bueno. Pero eh, entonces todos estos personajes que quieren ser alcaldes, pues presentaron sus propuestas y sus... Lógicamente, lo primero que tendríamos que decir eh, es que por primera vez en Guanajuato tenemos una opción de reelegir de forma inmediata a un alcalde, que es el caso de, de este señor Navarro, ¿no? Eh, entonces tenemos una una elección que tiene una condición totalmente novedosa, que es la reelección del alcalde. Cuando esto sucede en materia electoral, pasa una cosa muy curiosa eh, en la reflexión electoral. Y pasa por la siguiente criba y es el decidir si queremos seguir con el mismo gobierno o lo queremos cambiar. Entonces, esto antes no se daba en ningún, prácticamente nunca lo habíamos vivido en estos últimos tiempos y en este siglo, los guanajuatenses, en el sentido de que hoy sí tenemos que decidir si queremos al mismo o lo cambiamos. Porque esa es la primera parte de esta elección. La decisión si nos gusta el gobierno que se hizo en estos últimos dos años y medio o hay que cambiarlo. Muchos pensamos que ha sido un gobierno desastroso, terrible. Y bueno, si esa, si esa es la, la, la, la reflexión final, pues habría que cambiarlo. Para otras personas pueden decir, no, este ha sido un gobierno fabuloso o hay más o menos se ha ido, pero pues más vale, malo por conocer, este, y pues yo voy a votar por este. También se vale, pues, es parte de la reflexión que hay. Pero ese es el asunto, y esto es nuevo en, en las elecciones, en el caso local para Guanajuato. Es muy importante esto. Entonces, la primera reflexión para el ciudadano es, ¿me quedo con el que está o lo cambio? Y luego, si uno dice, bueno, pues vamos a cambiarlo, entonces están todos, todos estos otros personajes. Y entonces hay que decidir por quién de estos hay que cambiarlos. Evidentemente, en una situación virtuosa, tendríamos ahí una playa de, de personajes por los que se puede votar y decidir y, y pensar a ver quiénes son los más eh, capacitados, la gente con mejor perfil para, para gobernar Guanajuato. Y en este sentido nos serviría esta, esta, esta plataforma este, para ver pues, qué propuestas tienen, etc. Y aquí llama la atención, primero, que el alcalde actual, o bueno, con licencia, pero el, el, el alcalde que ha venido gobernando, presenta una serie de propuestas como si no hubiera estado en el cargo. Esto es inaudito. O sea, él no está hablando de todo lo que ha hecho. No, claro que no, porque ha hecho muy poco y porque gran parte de la experiencia ha sido negativa. Y entonces de repente se nos presenta como uno más de todos los que están aquí a decir todo lo que quiere hacer, ahora va a ser un hospital en donde, en la, donde se guardan a los perros de la calle, no, pues los va a tratar, pero como personas VIP, este, va a ser un campo de golf, es, no, no, no, no, va a privatizar los museos, el Museo de las Momias, este, una bola de ocurrencias, todo lo que pueda venir, se puede imaginar, digo, pues, al, final de, al final y al cabo, como dice el dicho, eh, eh, prometer no empobrece. Y entonces, pues, toda la serie de, de barbaridades que está, que está proponiendo. Pero eso, esto, esto es lo curioso, se presenta como un aspirante normal a la presidencia municipal, cuando está en una condición totalmente diferente. Ahora, los demás... Pues, ¿qué es lo que vimos? Ahí están las propuestas que nos, que nos hizo favor de, de resumir Javier muy bien. Y, y sobre eso, los que piensen que hay que hacer el recambio, pues habría que pensar. Eh, finalmente, creo que de los candidatos, de todos los candidatos, pues hay algunos que la verdad están muy lejos de cualquier posibilidad, en fin... Eh, yo creo que es, eh, es meritorio lo que están haciendo de participar en la vida pública de Guanajuato y hay que agradecérselos. Pero de los demás candidatos pues tenemos a, primeramente el de la Alianza, eh, que es este señor Cerrillo, el cual después de Navarro fue el peor municipal que ha tenido Guanajuato, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, pues, volver a Cerrillo tampoco no es una gran opción, que digamos. Eh, se vio muy mal, muy desencanchado, eh, retando a Navarro todo el tiempo, probablemente, pues, sea su, su, su estrategia de campaña. Pero, pero, hable y hable y hable y hable como Merolico realmente y, y, y pues, no, a mí por lo, por, por lo menos no me da confianza, ninguna confianza. Y teniendo las experiencias, que esto es muy valioso. Teniendo las experiencias de su gobierno, pues, pues no es opción tampoco, evidentemente, creo yo. Eh, el, el, el, la, la, la otra propuesta es el partido, este del movimiento naranja, este movimiento ciudadano, en donde evidentemente aquí están las fichas de un Cristian viejo, Ortiz eh, aquí están las fichas nada más de un viejo político guanajuatense que ahora compró ese, esa, esa, esa franquicia para Guanajuato y este, está utilizando ahí a, a, dos posiciones Él lo que quiere son dos regidurías para poder negociar con Navarro beneficios para sí mismo. Esencialmente eso es lo que quieren. Y ahí está eh, el propio este muchacho Cristian Ortiz, que ni, no pudo ni siquiera eh, hablar articuladamente de la, del asunto de seguridad, que se supone que es, es de lo que sabe. si sí estoy bien, Javier, porque entiendo que él fue algo ya ahí, ¿no? Ok. Pues no, ni siquiera en la parte de seguridad logró, logró presentarnos una propuesta medianamente novedosa o con mayor conocimiento, en fin. Por cierto, en seguridad nadie habló del problema gravísimo de la delincuencia organizada. De Eso, eso no existe en Guanajuato. Eh, existen otros, otros pequeños delitos, pero delincuencia organizada no hay. Nadie habló de cárteles, ni mucho menos. Esos no existen en Guanajuato. De tal manera, que qué van? Porque allí sí hay que exponerle en serio. Bueno, este, de tal manera, pues no vale la pena votar por ese partido lo único, a no ser que quieran beneficiar a, a este político. El otro, el, el, el, el otro asunto este, también eh, interesante es el de el del Partido Verde. Pues como dijo Javier, pues ¿por qué no hizo este amigo todo lo que ahora anda diciendo que debería de hacerlo? Estuvo articulado y, y, y tuvo momentos lúcidos en donde, en donde les prendió focos rojos a los otros. Pero porque tiene tablas ya ha sido diputado, en fin, se ha movido siempre y, y no lo hizo mal en, desde, desde la plataforma esta. Pero eh, pues también no es congruente, no tiene congruencia realmente y para gobernar Guanajuato y con el conocimiento de que hay de la forma en que se manejó en diferentes puestos, que no hay una gran claridad del asunto, al contrario, hay muchas dudas, este, pues la verdad es que no es, no es opción tampoco. Eh, el caso de, de Morena es, es interesante y es interesante porque aparece un personaje que no estaba en el, en el ámbito guanajuatense, realmente este, se lo sacaron de la chistera y pues la doctora eh, Canchola, pues eh, comenzó muy mal realmente, no se quitaba el tapabocas, entonces fatal, este, muy muy nerviosa, pero conforme fue pasando pues se mejoró bastante y la verdad es que tiene mucho con qué contrastar con Navarro, para empezar simplemente por la calidad académica, porque Navarro pues todos sabemos que pues, tiene un título ahí pero es, es un título muy, muy, muy poco acreditado realmente de una universidad patito, pero en fin acá no, acá estamos ante, realmente ante una academia no, nueva en la política, en la política local, este, a nivel partidista, ha estado en otros puestos y, y realmente tiene muchísimas cosas que proponer frente a quien tendrían que vencer, que es Navarro, que es el que se está tratando de reelegir. Y pues aquí tenemos nada más y nada menos que una bióloga, una persona que este, sirve eh, o serviría muy bien para conocer el problema ecológico de Guanajuato, este golpeteo brutal que hay entre la zona de desarrollo urbano y las zonas verdes, etcétera, etcétera. Pues qué mejor que un personaje como estos. Sin embargo, todavía está muy desencanchada, eh, no, no mostró mucha confianza, eh, un tanto novata, y, y esa fue la impresión que a mí me dio. Finalmente, quien me pareció muchísimo más articulada que todos los demás, fue esta arquitecta Dafne García. ¿Sí es su apellido? Sí, García bueno. Galván. Bueno, Dafne García Galván, de la cual yo tengo ciertas dudas por el asunto de la Casa Colorada y la autorización de la Casa Colorada, sin lugar a dudas, fue la... Fue, fue, fue, la, fue, fue la revelación de esa noche. Eh, fue puntual, fue asertiva, dio puntos de vista muy articulados de políticas públicas, de una visión este, que se puede discutir si nos gusta o no nos gusta, pero dio una versión muy, muy, muy bien acabada de programa de gobierno, de ideas de gobierno, eh, y les hizo preguntas y sobre todo a Navarro le hizo la gran pregunta. Díganme ustedes con qué dinero van a hacer todo eso que quieren. Y a esas preguntas, a esa pregunta no hay respuestas, porque todos son ocurrencias. Como dice el Piri, pues promesas, mentiras, este, fantasías que tratan de venderle a un electorado que aparte no se los cree, porque ya los conoce. Pero yo creo que esta persona Dafne garcía y vi todo el, todo el programa me, me, me lo eché completito ¿eh? este lo hizo muy muy bien hoy por hoy si alguien pudiéramos decir que tiene condiciones para alcalde o alcaldesa en este caso sería esta esta persona este frente a todos los demás eh, sin embargo pues hay esas dudas que, que expreso esa es mi visión en general de, de de este, de este programa que, que se presentó en Guanajuato Sí, pero eh, ahora cuando abríamos la sesión a, a pública del observatorio, comentábamos que, que este asunto del debate eh, debe, debiera centrarse en asuntos municipales más que en, en, en señalar los defectos de los otros contrincantes es decir que hace falta también una, un marco ético en el que se centre la competencia y que la gente vea cómo gentes que quieren dirigir el municipio están hablando de sus ideas, de políticas, de visiones del municipio y no dedicarse a, a, a tirar una persona con otra, porque eso para empezar es una falta de educación. Es decir, independientemente de que estas sean las elecciones, se trata de, de que el respeto rija cualquier re relación entre ellos, por más la que pueda ser la visión de cada uno. Yo creo que eso es importante señalarlo para lo que resta de campaña hasta el día 6 de junio, ojalá que no pierdan el tiempo atacando a, a, a las personas, sino a las ideas y debatiendo los argumentos. ¿Tú qué opinas, Ángel? No, es que definitivamente se trata de un debate, no de un combate, ¿no? Aquí, este, el respeto debe prevalecer, porque bueno, al final de cuentas se supone que nos van a representar a nosotros como, como presidentes municipales, ¿no? Pero, pero todo el ayuntamiento va a, a llevar la misma tónica o cómo es que lo, lo van a, a estar manejando. O sea, si con agresiones o con propuestas de trabajo. Eh, el debate, o sea, sí coincido con, con, con algunos de los comentarios de, de Carlos Arce, pero seguimos, bueno, yo en lo personal sigo todavía sin, sin convencerme nada. Este es un primer eh, encuentro entre candidatos donde expresaron sus ideas y que, como dijo Javier Esparza, no contestaron todas las preguntas ¿sí? que, se les, que se les hicieron y no están apegados pues, a, a, a las políticas públicas. Eh, hay eh, desconocimiento de algunos de lo que es la ciudad, y esto es muy extraño, porque si yo en algún momento dado pretendo aspirar a una, a una representación de, este, de esta responsabilidad, bueno, pues primero me empapo de, de los problemas que están existiendo en la ciudad, y después me lanzo, ¿no? y aquí parece ser que eh, no tienen una propuesta y las están eh, recopilando día a día con la visita, como ya lo mencionamos la vez anterior, con, con el señor del mercado, con el señor del callejón, con el señor del barrio, o sea, como que no traen una propuesta así clara y concreta de qué es lo que está sucediendo, pero y, y están apenas juntando esa información ¿no? para después ver qué es lo que van a hacer. Yo creo que es muy claro, que, que ellos, o sea, debería de ser muy claro para ellos qué es lo que van a hacer para poder hacer una propuesta y luego decir cómo lo van a hacer. Porque una cosa es prometer sí y otra cosa es después ya estar en el ámbito del ejercicio, del ejercicio de la función pública. ¿no? Eh, yo veo una muestra bien, bien clara de, del ejercicio civil de carrera que no en muchos de los candidatos no aparece y por lo mismo están perdidos, o sea, no, no saben realmente cuál es la función que van a tener ellos, y esto está contemplado en la Constitución, o sea, cuál es la, la función del, del presidente y cuáles son eh, las funciones de los ayuntamientos. Hace, hace un par de meses nosotros empezamos con, con una, aquí en nuestra nuestro sesión del, del observatorio haciendo la pregunta de: ¿conoces a la gente del ayuntamiento? ¿no? O sea, ¿quién te representa? Y la verdad es que seguimos con lo mismo: o sea, votamos, tenemos representantes, no los volvemos a ver, ¿sí? No sabemos qué es lo que están haciendo, ya no hay ese acercamiento que se hace en campaña eh, de, los, de los candidatos a presidentes, porque en realidad debería estar todo el toda la gente que va a acompañar, o sea, va a ser miembro del, de, del ayuntamiento, deberían de estar en la campaña igual, o sea, recorriendo y sacando información, o sea, cuando ya deberían de tenerla, ¿no? Entonces, eh, a mí me deja todavía con mucha, mucha incertidumbre, eh, yo no puedo decir que hay un ganador de este primer debate, eh, yo entiendo que debe haber una presión muy fuerte, ¿sí? O sea, presentarse ante las cámaras y y decir qué es lo que vas a hacer, y, y pues, o sea, los nervios traicionan, eso es definitivo, y probablemente no, se, no, no, no, dieron todo su potencial, esperemos en este próximo debate, este, que haya un poquito más de claridad pero sobre todo que nos digan qué es lo que van a hacer o sea aquí no, nosotros estamos hablando de políticas públicas y las políticas públicas pues son en beneficio de la sociedad Debe, debe de abarcar el beneficio social completo y no el beneficio social para sectores. Entonces, si tenemos problemas de seguridad, de economía, de salud, etcétera, este, bueno, voy por esto y sobre esto y así es como lo voy a hacer. O sea, que nosotros veamos, veamos con claridad qué es lo que trae cada, cada, cada candidato, ¿no? Y dejemos de, de prometer y dejemos de agredir y, y, y, bueno, pues que se enfoquen en convencer a la gente, ¿no? O sea, porque la verdad, así como que alguien vaya a la cabeza de esto, yo no veo, ¿eh? o sea, en lo personal yo no observo que alguien vaya, vaya adelante, creo que deben de ponerse a trabajar más, pero una cosa es trabajar más y mucho y otra cosa es trabajar bien, yo, a mí me gustaría que trabajaran bien, que hicieran bien su trabajo ahorita de pre-campaña o de campaña y, este, y nos ofrecieran a los guanajuatenses a los algo Merecemos los guanajuatenses un gobierno municipal y un ayuntamiento este, digno de, de lo que somos, ¿no? Así lo veo Gracias, Ángel. Fíjate, fíjense ustedes que, que desde que se formó el, el Observatorio Ciudadano, pues ya llevamos eh, varios eh, trienios. En aquella época que se estaba formando este, esta organización, el presidente municipal era... En Fierres, en Fierres. después lo siguió este Edgar castro cerrillo ahora navarro pero lo que ha sido constante del trabajo y reflexión del observatorio es la falta de planeación en este debate por ejemplo no nadie dijo que guanajuato tiene un plan de para 25 años que va en tal parte y que él va a modificarlo de esta manera para adecuarlo a las necesidades del siglo, digo, del, del año 2021, 2022, los próximos años. O sea, esa visión no se tiene como que se llegan a la presidencia los candidatos y se encuentran de repente con una ley que les obliga a que en cuatro meses tengan ya un plan de gobierno. Y entonces empiezan a ver, a ver, ¿qué, qué, ¿qué dijo la gente en las comunidades? Para tratar de, de armar al última Así hora lo que es. le llaman plan de gobierno, que después por eso no lo cumplen, porque no hay una visión de largo plazo. Es, eh, eh, no alcanzan a ver más allá de la punta de su nariz. Es decir, eso es muy grave, porque sí. si, si, si, si nosotros vemos el gran éxito que han tenido las eh, organizaciones asiáticas China este y otras eh, Taiwán eh, otros países vemos que su visión de largo plazo les permite tener un presente que es, es muy digno para las personas porque tiene una visión de hacia dónde van en el futuro Así es. pero en Guanajuato no no se ve que haya candidatos no sé con esa visión adelante piri por favor más si hacer una observación eh, mi querido coordinador el plan que hacen cada gobierno municipal, se lo cobran a la Universidad de Guanajuato, hay un, unos expertos que se dan, en ciento <risa> mil pesos, ¿eh? Es el plan. <risa> y eso lo sabemos todos, no es un plan nacido en la campaña con gente estudiosa, no, no. Ciento mil pesos, costó el último que me dan a hacer para cumplir con la ley. Eso nomás quería dejarlo subrayado, señor Carlos Arce. Lolita, ¿Alusiones personales o qué? <risa> no, a ver, va, Lolita quiere hablar, por favor. Ahora que levantó la mano y que la veo, por favor, denle la palabra. Levántate, Lolita, no me te veo el chongo. Gracias, gracias. ¿Ahí, Pili? Sí. Primero. Bueno, buenos días a todos, compañeros, y a todos los que nos están siguiendo por el Facebook Live. Bueno, no quiero ser reiterativa, creo que ya la exposición que dio nuestro querido Javier Esparza, muy puntual, de acerca, estamos hablando de un debate, del debate. Eh, este Carlos Arce también ya hizo su comentario, Ángel, el Piri, por supuesto, Memo. No, como les digo, no quiero ser reiterativa, pero efectivamente, ¿cuál debate? Eh, no hubo debate. Yo no veo, yo no vi ningún debate. Uf, hay, de hecho, hay un meme buenísimo que no lo tengo, se los que lo quería pasar para que la gente viera. Ese era el mejor debate donde salen cantando los, todos los, los este, candidatos y eso está mejor, más ingenioso, mucho bien este, estructurado que el debate que hubo. Una. Pero, ¿qué podemos esperar? Eh, de un debate que no está bien planeado. Mi, esa es mi percepción. No está bien planeado. ¿Por qué? Una televisora que ya sabemos que es chayotera, que hasta se les fueron los comentarios, como ya lo mencionaron, los comentarios a este, que no supieron, con tantos, con, con tantos, este, bots que tienen, no supieron cuál pusieron y se les fue ahí dos, dos o tres comentarios de la televisora que votaran por el candidato. Un candidato, este. Como dijeron, un candidato que ya está a modo, para la televisora también, por supuesto. Y como dijo Carlos, no, no quiero, les digo, no quiero ser reiterativa, van, van los mismos, es lo, son los mismos refritos que están ahorita, que están de licencia, y van como, otra vez, como, como unos como regidores, y otros que eran este, los, los asesores, o no sé cómo se les pueda llamar a, a la, primer, eh, la primer regidora de... de de este, de este nuestro alcalde con licencia, Alejandro Navarro. Pues realmente, exactamente, yo, yo creo que sería interesante, hubiera sido, hubiera, él hubiera no existe, dice mi mamá, pero hubiera sido interesante que por lo menos, por lo menos, un, bueno, dos, dos, eh, vamos a ser ambiciosos. Dos de las de los de la problemática que está sufriendo Guanajuato tuvieran algo que aportar. O sea, a ver, yo creo que como que efectivamente no tienen visión de lo que, de lo que son, este, todo, todo lo que está, lo que conlleva esto, ¿no? ¿O a qué van? Porque bueno, yo, yo soy una simple mortal, ciudadana, X, y sé la problemática que existe en Guanajuato, la conozco. Entonces, ¿Por qué van a repetir la problemática que ya conocemos todos? Aquí lo que queremos es que nos digan cómo lo van a solucionar, por qué votamos por ellos, porque ellos traen la mejor propuesta para solucionarlo. Por lo menos dos, dos, ¿sí? Que es, que es el, el combate al, al narcomenudeo, a, a, a, este, a, a todo lo que, lo que es la, eh, la protección al Guanajuato y el agua. Con esos dos, yo, María Dolores Montenegro Acevedo, con esas dos propuestas bien estructuradas y que me dijeran cómo le van a hacer a esos problemas, yo voto por esa persona. Pero todos, no hubo uno, no hubo un solo candidato que no le tirara a Alejandro Navarro. No hubo uno. A mí díganme uno. Así, bajita en la mano, ya sabemos quién se la pasó, este tirándole todo el tiempo, pero hubo personas, hasta eh, la de redes, la, la que me quieran mencionar, bajita la mano, le tiró a Alejandro Navarro. Fue así como que, ahí te va también, y el otro señor burlándose, burlándose de todos, con sus papelitos, y así como que yo no sé nada, y haciendo y efectivamente esta niña, Darne, también se lo comentó, se lo dijo, eh, no sé si fue ella o no sé quién fue, pero le preguntó, bueno, y, y así ya está haciendo todo esto, o sea, sus propuestas de incrementar más policías, etcétera, etcétera, que bueno, que sea, además quiero que sepan que no es a mí que me digan, voy a, a contratar más policías, no, a mí que me digan que realmente eso es lo e, eficaz, para poder combatir la, este, eso, porque contratar más policías no creo que sea eh, lo más, lo más este, idóneo, y que me diga efectivamente en dónde, al momento de contratar más policías, el, este, la seguridad resurgió. Y bueno, se lo dijeron, porque en, en dos años y medio, y ya lo comentó Carlos, porque en dos años y medio no lo hizo. Creo que Carlos quiere tomar la palabra. Sí, este, gracias, Lolita bueno, también, este, ¿sí? ¿Quieres tomar la palabra, Carlos? Sí, nada más sobre este asunto que se está generando sobre las cuestiones del, del, del debate y de, de, de qué fue lo que sucedió y si, si se reclaman o no se reclaman. El debate es eso. El debate, eh, a diferencia de lo que se piense, es un combate de palabras. Se combate con la palabra. Vean. Simplemente acuérdense de, de, de los debates en Estados Unidos entre los, los dos principales, eh, entre los dos candidatos, es, eh, en Europa, por supuesto, y se, y se dicen cosas muy agresivas, pero es que es normal, si hay un gobierno, por ejemplo, que compra chanclas para regalar y resultan ser un bodrio, pues eso es agresión, si va y da un arañazo en los cerros de Guanajuato, y empieza a agredir a la ecología de nuestro entorno, pues eso es agresión. Entonces, que luego no se quejen porque los agreden en un encuentro entre candidatos. Pues es normal, pues hay que desacreditar y más en este caso, porque como lo planteé, la lógica de esta elección inicial es de si vas a sustituir al que actualmente está gobernando o lo refrendas para que siga... Eh, gobernando o desgobernando esta localidad, de eso se trata. Y de tal manera que no nos debe asustar que haya agresiones. Claro, no, no estoy hablando que haya agresiones personales, que, que haya gritos y sombrerazos. No, pero con las palabras se puede ser muy fuerte, muy definitivo, muy cortante. Eso se debe de usar. Digo, eso nos lo enseñaron los griegos. Este, Demóstenes lo enseñaba cómo hacerlo. Cicerón era un, un gran orador y a Catilina la hizo, lo hizo pedazos este, en el Senado Romano. Bueno, eh, entonces el, el asunto es que eso, eso, ese no es el problema. El problema es desentrañar eh, la personalidad de estos sujetos que están ahí proponiéndonos gobernar o coadyuvar para la gobernación de Guanajuato entonces la pregunta es de, de esta de, de de este listado pues cuál pudiera ser el por el cual yo pudiera votar o quisiera votar entonces primero hay que definir quiero que se vaya o que se quede si quiero que se vaya entonces de todos estos por quién es una elección como lo dije totalmente diferente no es igual a la de hace tres años So, es una elección diferente porque tiene una, obliga a una racionalidad más compleja del elector. Sí, bueno, y yo quisiera insistir, ninguno de los candidatos nos dio la imagen de que él va en un camino, que es el camino de Guanajuato, que voltea al pasado y que ve todo lo que se planeó y lo que no se ha hecho ve la situación actual y ve las posibilidades de desarrollo a futuro y a partir de esa visión de pararse en el camino y de ver eh, la situación actual, hace planteamientos para el futuro creíbles, que la gente diga, si sí, es cierto, eso, está bien hacerlo, pero además nos están diciendo cómo lo va a hacer, con qué recursos y es totalmente racional lo que dice, por lo tanto me convence, ninguno de los candidatos tuvo sí. esa actitud. Bueno, este, hoy llevamos ya 55 minutos. Piri que, creo que quiere hablar. Llevamos 55 minutos y podemos dejar ya el programa Lolita. aquí después de darle la palabra a Piri y que nos lea los, eh, eh, Lolita las eh, participaciones ciudadanas. Entonces, este podemos cerrar si ustedes están de acuerdo si no, adelante Pili, por favor yo pienso que para finalizar y les felicito porque el programa es correcto, además no, no merecía más de una hora un debate que no fue debate no debate. los candidatos que no son candidatos con todo respeto que merecen son gente que andan ahí en la calle pues divirtiéndose con globos y con gentes, etcétera, etcétera la tragedia es para nosotros los ciudadanos nadie tocó el tema ni agua ni turismo, ni seguridad en una forma seria y profesional lo único que escuché fue demagogia una gran demagogia y realmente los actores que aparecieron hoy de candidatos ya han estado en diferentes administraciones y desgraciadamente ninguno ha sobresalido por su trabajo hoy más que nunca esto debe hacer reflexionar ángel a los guanajuatenses claro. es no lo que merecemos como guanajuatenses Claro, Esto es lo que nos hacemos de candidatos. Esas son las autoridades que requerimos para que nos gobiernen. Yo creo que ahí o sea, tenemos que hacer una gran y profunda reflexión, porque hoy Guanajuato, su clase política está en el suelo. Ese es mi comentario final. Gracias. Sí, Lolita, sí eres lo tan amable decirnos qué dice, qué han opinado los que nos están okay. viendo esta sesión, por favor. Pues yo creo que yo creo que mira de las opiniones que, que yo tengo y creo que coinciden con nosotros sí Armando Morales dice debate cuál debate no votar eh, y creo que tiene razón eh, mira eh, yo entiendo lo que dice Carlos sí tiene que ser tiene que ser este tienes que hacer, poner los puntos sobre las is un debate un debate pero sobre temas sobre temas, y creo que ya tenían ellos los temas, porque lo estuvo diciendo qué es lo que les tocaba a cada, a cada, este, en cada bloque, una cosa así, eh, lo dijo Belio. Y, y había temas. Yo lo que me refería era, se la pasaron atacando, tienes que dar tu punto de vista y luego tienes réplica. Les estaban dando el, el, la réplica y yo no vi que la utilizaran como para defensa o para, para ellos proteger su, su postura. Y decir, a ver, si yo estoy debatiendo esto y estoy diciendo de este tema que esto por esto, o sea, pues hay, hay, hay este, pasos a seguir dentro de un debate, yo creo que no nada más es de, de atacar. Y ahora, si nos referimos al sentido de que el, la persona... A mí, de al principio, este, el de la coalición PRI-PRD me pareció que dijo algo muy oportuno, pues para poder yo prometer o para poder yo decir cuáles van a ser mis propuestas y mis proyectos, pues yo necesito primero revisar las finanzas. Necesito ver con cuánto, con cuánto cuento, con cuánto me dejaron. Este señor ya, pues ya lo conocemos, es viejo lobo de mar, este ya estuvo y yo creo que si quedara, quedara, tendría, tendría, esa sería la obligación. Estoy está en dudas, tendría que que hacer un excelente papel porque ya estuvo. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Y como les decía, Armando Morales dice, debate, ¿cuál debate? No hubo tal. Fernando Sánchez dice, la mayoría de los problemas y deficiencias que presenta el municipio es por la mala administración de Alejandro Navarro. Fernando Zamora dice, al licenciado Santibáñez, y no invita a que no presuma que está desayunando. ¿Ya ves, Piri? Este, que no presumas si estás desayunando eh, no sé si tienen algo más, ya se me perdieron. Eh, en, felicitan, eh, Fernando Zamora dice, que buen día, felicidades para todas las maestras y maestros. Muchas gracias porque gracias. yo soy este, maestra, profesora de, de profesión, licenciada en educación preescolar, ya jubilada, pero muchas gracias. Y Ángel también. ¿Alguien tiene... Ángel también. Este, Javier, ¿tienes, ¿tienes más comentarios? ¿El de Gerardo Rivera? Bueno, pues el último era el de Gerardo Rivera, ¿no? Sí. A ver, no, no, no ves, digamos no. que yo, yo simplemente concluyo en que eh, no fue muy productivo el debate, eh, no se hicieron las réplicas correspondientes, simplemente fue un poco desordenado y muy rigorista en cuanto a tres temáticas, ¿no? Oigan este nada más ahorita se me vino a la mente yo pensaría que qué hubiera pasado si esa pasarela no debate sino pasarela estuviera aquí en el en el observatorio ciudadano evidentemente podrías enriquecer muchísimo con un montón de preguntas ponerles las preguntas serias a los a, a, a los candidatos a presidir el ayuntamiento y eso sí daría y enriquecería a, a este, una, una visión realmente clara para los electores para decidir por quién votar. Eh, esto no lo, no lo digo no, para presumir el observatorio ni, ni mucho menos, pero por ejemplo, un, un, una buena organización sería aquella donde hubiera un panel de ciudadanos con algunos expertos en administración pública de diversas universidades que les hicieran preguntitas, preguntitas muy bien hechas sobre servicios públicos, sobre presupuestos, sobre planeación, sobre evaluación, porque en este caso, sí hay que tener la evaluación de, de, de, de este último trienio. Es importantísimo tener esa evaluación. Eso hubiera sido realmente esplendoroso. Eh, y por el otro lado, algo que no hemos tratado y es eh, el asunto de que todo esto organizado por una empresa, la cual debe ciento y pico, 112 doce millones de pesos al ayuntamiento, pues evidentemente está tergiversando la campaña electoral de todos los demás. Es una empresa de comunicación, que está claramente avalando a, a, a, a un candidato y lo que significa esto es que a los guanajuatenses este aval nos puede costar 112 millones de pesos, porque no se los van a cobrar, evidentemente. Esa es la apuesta. Esto es escandaloso. El INE debería de hacer algo. Eh, el INE y su OPLE que es el Instituto Estatal Electoral, eh, entiendo que eh, el PRI-PRD ya protestaron por la forma en que se estuvo manejando este canal de televisión, eh, evidentemente con un sesgo definitivo y se ve totalmente preparado. El único, el único candidato que iba absolutamente preparado porque sabía lo que iba a pasar pues es el, el, el, el alcalde con licencia. Entonces es verdaderamente... Eh, de descaro lo que lo, lo que sucedió pues en este pseudo debate eh, eh. no y Carlos perdón que te interrumpa pero hay otro candidato el que ya fue presidente municipal les perdonó 86 millones que ahora crecieron a 112 y ni Edgar Castro se los cobró, ni Navarro tampoco se los ha cobrado, y los que sí estamos pagando impuestos somos todos los ciudadanos de Guanajuato. Ese, ese es lo, lo triste y que se le permita que realice este acto este, en favor de un candidato, pues sí, sí, se llama la atención, ¿no? De la corrupción que se ve que escurre en las pantallas de televisión del canal 8. así Lolita por favor abre tu micrófono Lolita. ok este mira ya tengo los otros comentarios para que no se queden sin leer de Leonora Villegas dice actuarse. todos hablan hablaron de manera unipersonal se comportaron como todopoderoso cuando lo que se juega en las elecciones es un ayuntamiento constituido por Varias fuerzas políticas. Gerardo Rivera dice: Tiene ra mucha razón el señor Siliceo. Esos ataques que se dedicaron a proferir unos candidatos a otros se llaman falacia ad hominim, hombre de paja, falso escocés, entre otras muchas falacias. Eh, sin, eh, dice, la mejor articulada fue la candidata Daphne, sin embargo, creo que el electorado aún no tenemos una base sólida para poder decidir por alguna de las opciones. Luis Arce dice, es increíble que Guanajuato, reconocido como cuna de cultura, tenga autoridades reprobadas. La verdad. Marta Rodríguez, un debate a modo, la televisora y varios medios de comunicación están comprados, aparte lo hicieron pasar como IE. Luis Piña, dice, un foro público con los candidatos al ayuntamiento por medio del Observatorio Ciudadano de Guanajuato o con, ciudadano, o con Ciudadanos del Filtro Ciudadano de Guanajuato. Estaría muy interesante. Ahí sí tendríamos neutralidad y la balanza no se cargaría a un solo lado. Saludos. Pues sí, eso es lo que están comentando. Sí, Carlos, efectivamente, los de Luis ya, ya metieron una... Una este una queja, alier, eh, fue salió en, en este, hicieron una, una reunión eh, este, virtual, y, pero se unieron varios, varios también de, de otros partidos. Eh, dijeron que sí, que sí lo van a hacer, y aparte creo que van a hacer hasta una denuncia. Alguien propone una denuncia penal eh, hasta donde tengo yo. Y yo quiero comentar que, lo que los, las sugerencias de Carlos Arce en cuanto a que el público participe en el debate, puede aprovechar la idea, el IEJ, el Instituto Estatal de Guanajuato, que va a organizar la, el, un debate y puede abrirlo a la ciudadanía si le parece pertinente, y si no, pues ellos se lo pierden. Este... Bueno, hasta aquí dejamos ya esta sesión abierta del Observatorio Ciudadano de, correspondiente al 15 de mayo y les espero que como siempre tengan un buen provecho, un feliz fin de semana y nos vemos en punto de las 11 de la mañana en ocho días. Muchas gracias, buen día. Saludos, hasta luego. Hasta luego.